Buenas tardes a todos. Yo soy Sara Pulido, soy neumóloga pediatra de la Fundación Neumológica Colombiana y el día de hoy vamos a hacer un live acerca de hipertensión pulmonar en niños. Para quienes no conozcan nuestra institución, la Fundación Neumológica Colombiana es una entidad privada, sin ánimo de lucro, dedicada a la atención médica integral del paciente con enfermedad respiratoria y a la promoción de la salud. Hoy vamos a hablar con los expertos sobre el diagnóstico y el tratamiento de hipertensión pulmonar en niños. Eh, quiero darles la bienvenida a todos los pacientes de la Fundación Neumológica Colombiana, a toda la comunidad de Facebook que se, van a conect que se conectan hoy en vivo. Y les agradezco muchísimo por estar con nosotros. Por favor, cuéntenos de dónde se conectan si son pacientes de la Fundación Neumológica, si de pronto se conectan de otro país u otra región y cuéntenos en el chat para que podamos, digamos, eh, interactuar un poquito más. Vamos a esperar algunos minutos para que todos se conecten y vamos a, a revisar eh, de dónde están ustedes el día de hoy. A Mafe Saavedra, a Nancy Salamanca, les doy la bienvenida a nuestro chat. Y a nuestro live de San José El Guaviare a Wilson. Cuéntenos, por favor, si son pacientes, si son comunidad de Facebook, de donde nos eh, están saludando. A Elsie Carbonel, Andrea López, bienvenidas. Muchas gracias por dedicarnos hoy su tiempo. Les vamos a pedir el favor a lo largo del live que diligencien una breve encuesta de satisfacción y el link lo van a encontrar en la descripción del video. De esa manera, podemos conocer la opinión de todos frente a estas actividades y también sobre temas de interés para próximas transmisiones en vivo. A Andrea, que es su hijo Dylan es nuestro paciente, bienvenida y muchas, muchas gracias a los que están de aquí, de Bogotá, desde Útica. Muy buenas tardes, de verdad que estamos muy contentos de recibirlos el día de hoy. A Daniela, por supuesto, más que feliz de saber que estás aquí. Muy bien, a, a Pipe Lomba y Cue, aquí los vamos a esperar, por supuesto, para ayudarlos con todo lo que tenga que ver con su diagnóstico. A Gabriel Andrés, que es paciente de la Fundación, a Joana, muy buenas tardes. Quiero recordarles que la información presentada a lo largo de este en vivo es de carácter divulgativo, no se debe tomar como la sustitución de una prescripción, diagnóstico o tratamiento médico. La Fundación Neumológica Colombiana no se hace responsable de los perjuicios que se puedan ocasionar por la omisión de esta advertencia. Recuerden que ninguna charla virtual o respuesta formal reemplaza la consulta con su médico tratante. Deben continuar con la fórmula que ha sido prescrita por su médico y en caso de tener dudas frente a síntomas o tratamientos farmacológicos, contactarse con su EPS para solicitar una cita médica. A Wilson, bienvenido. A Joana Arce, también bienvenido. Estamos de verdad felices, felices de contar con su presencia el día de hoy. Por favor, cuéntenle si tienen amigos o familiares, quienes pudieran estar eh, interesados, que por favor eh, se conecten con nosotros para poder interactuar esta tarde acerca de la hipertensión pulmonar en los niños. A Daniel Santiago también, también lo, le mandamos un, ex, un gran, gran saludo a Samuel David, a todos, a todos que estamos felices de estar con ustedes y bueno le quiero dar la bienvenida a nuestros dos ponentes del día de hoy que son pues miembros de la junta de hipertensión pulmonar, el, el nuestro coordinador de hipertensión pulmonar pediátrica, unas personas realmente expertas y con la que seguramente van a interactuar, le doy la bienvenida al doctor Oscar Barón, por favor doctor preséntese y cuéntenle a toda nuestra comunidad eh, pues acerca de su labor. Eh, gracias, doctora Sara. Pues en primer lugar decirle que estoy muy contento, muy satisfecho con este, eh, esta actividad que es de carácter educativo, de carácter informativo, donde queremos ayudarle a nuestros pacientes y a sus familias a manejar de una manera mucho más eh, adecuada y efectiva su enfermedad de hipertensión pulmonar. Pues, ¿qué les puedo contar? Soy neumólogo pediatra, estoy vinculado con la Fundación Neumológica Colombiana desde hace 24 años, he trabajado eh, con pacientes de hipertensión pulmonar durante todo este tiempo, pero en los últimos años nos hemos dedicado de una manera mucho más intensiva a estos pacientes a través de nuestra clínica de hipertensión pulmonar pediátrica, la cual está abierta para los pacientes que tengan acceso a ella a través de su EPS. De tal manera que darle la bienvenida a todos y decirles que pues, aquí estamos con las puertas abiertas en la formación hemológica para todos los pacientes con diagnóstico o tratamiento de hipertensión pulmonar. Muchas gracias. Perfecto y vamos a darle también un saludo a nuestro segundo invitado, al doctor Manuel Huertas, también miembro de nuestra junta de hipertensión pulmonar y cardiólogo pediatra la experiencias acerca del tema de hipertensión pulmonar. Yo soy cardiólogo pediatra, como comentaba la doctora Sara ahorita, cardiólogo pediatra de la Cardio, Fundación Cardioinfantil Instituto de Cardiología y actualmente pues soy el presidente del capítulo de Cardiología Pediátrica de la Sociedad Colombiana de Cardiología y de la Sociedad Interamericana de Cardiología. Desde mis años de formación en la Universidad de Barcelona siempre he tenido mucho interés por esta patología. Sabemos que la hipertensión pulmonar es una entidad muy importante que tiene múltiples causas, múltiples formas de manejo y de evolución y es muy importante que lo analicemos en detalle y que en conjunto con, con el doctor Oscar Barón podamos dar la mejor información para que ustedes estén seguros de que lo mejor, de que estamos haciendo lo mejor por el diagnóstico y el manejo de sus niños y de sus familiares con hipertensión pulmonar. Además que es una patología muy compleja donde antiguamente materialmente no había pronóstico las complicaciones y la mortalidad eran terribles y que con los nuevos enfoques de diagnóstico y de tratamiento hemos logrado mejorar mucho la sobrevida, el pronóstico y la calidad de vida de nuestros pacientes con esta entidad. Muchas gracias. Perfecto. Pues bueno, la verdad es que estamos muy contentos de poder compartir este espacio, esperamos poder resolver muchas dudas sobre todo generales acerca del de diagnóstico y el tratamiento de la hipertensión. Queremos que por favor nos estén comentando en el chat sus dudas, sus preguntas y que no olviden eh, rellenar el link de de satisfacción para que nosotros podamos cada día mejorar más en estos programas. Entonces, pues sin darle más largas y aprovechando pues estos excelentes ponentes que tenemos el día de hoy, vamos a empezar preguntando cómo se manifiesta la hipertensión pulmonar. Entonces, tal vez desde el punto de vista eh, pulmonar, desde el punto de vista respiratorio, doctor Barón, ¿cómo podemos encontrar que un niño pudiera tener hipertensión pulmonar? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Es una pregunta trascendental. Porque identificar de forma temprana cuando un paciente tiene hipertensión pulmonar es definitivo para lograr un tratamiento oportuno que le cambie la expectativa a ese paciente. ¿Qué podemos decir en un recién nacido que de pronto tuvo asfixia al nacer, que después de nacer eh, presenta dificultad para respirar, que está azulito en los labios, que se ve un esfuerzo respiratorio eh, importante, que cuando toma su eh, tetero, su seno, se fatiga, que suda mucho, que se le pone eh, sudorosa la cabecita, que interrumpe la alimentación. Eh, ...súbitamente porque se siente asfixiado y quiere como tomar aire, ese bebé pudiera tener hipertensión pulmonar. Ya un, una, un niñito más grande que en edad escolar se fatiga durante el ejercicio, que es, dice que le duele el pechito... ...que dice que tiene como palpitaciones, que se le ponen azulitos los labios, eh, que se fatiga muy fácilmente con cualquier actividad ese niño pudiera tener hipertensión pulmonar, el niño que siente que las piernitas no le dan, que cuando hace una actividad física se, se cansa muy rápido, ese niño puede tener hipertensión pulmonar. De esta manera que las manifestaciones clínicas son relativamente fáciles de identificar desafortunadamente no son específicas de la enfermedad se pueden confundir con otras enfermedades pero una consulta oportuna y una evaluación oportuna por un médico que conozca sobre la enfermedad y aborde, aborde la enfermedad de una manera adecuada nos pues pudiera orientar para saber si el niño tiene hipertensión pulmonar. Perfecto quisiera preguntarle también al doctor Huertas qué otras manifestaciones se pueden ver desde el punto de vista cardiovascular. Bueno, realmente la descripción que ha hecho el doctor Oscar Barón ha sido muy completa, realmente todas esas son las manifestaciones que vemos en estos niños. En la parte cardiovascular, pues es muy importante el deterioro en lo que llamamos la clase funcional, o sea, lo que se comentaba ahora de la disminución en la capacidad de ejercicio, en que se cansan mucho, que se fatigan cada vez con esfuerzos menores, o que se ponen moraditos, lo que llamamos cianosis, que eso es un signo que puede estar presente en algunos niños, sobre todo cuando tienen problemas cardíacos, también de base asociados. Y otra manifestación muy importante es lo que nosotros llamamos síncope. El niño que llega y se desmaya, o sea, pierde su tono muscular, se cae al suelo, pierde el estado de conciencia, se desconecta de su medio, de su ambiente. Ese paciente está haciendo lo que llamamos un síncope. Y ese síncope es un síntoma realmente de una hipertensión pulmonar avanzado o de otras causas. La mayoría de los síncopes afortunadamente no son de causa cardíaca, ni neurológica, ni pulmonar, ¿sí? pero algún pequeño grupo de pacientes que hacen síncope, que se desmayan, pero en estado de conciencia pueden tener hipertensión pulmonar. Entonces, es un signo que nos debe alertar para estudiar cuál es la causa de ese desmayo de ese síncope. Perfecto. Entonces, como han podido ver, las manifestaciones pueden variar en los diferentes grupos de edad y no son específicas, pero los deben alertar a consultar para que podamos diagnosticarlos. Y hablando de eso, ¿quién es la persona que puede hacer este diagnóstico y cómo es la mejor manera de diagnosticarla? Esta vez quiero empezar con el doctor Huertas que nos, que nos cuente quién puede hacer este diagnóstico y cómo se puede hacer. Bueno, entonces les cuento que el diagnóstico de hipertensión pulmonar es sumamente importante, pero a la vez complejo, ¿sí? Lo debe hacer un médico con experiencia, o un neumólogo pediatra, o un cardiólogo pediatra, que tenga toda la integralidad del diagnóstico de cada niño, de cada paciente. El diagnóstico se basa en hacer una muy buena historia clínica, que es lo que nosotros hacemos en la consulta, donde les preguntamos a ustedes como padres o como cuidadores, eh, qué edad tiene el niño, cómo está el niño, cuándo empezó los síntomas, qué manifestaciones ha tenido, cómo es su capacidad para realizar actividad física o no, qué otras enfermedades tiene, qué antecedentes hay en la familia, que eh, medicamentos, medicamentos se está tomando, es muy importante saber a qué altura vive, no es lo mismo vivir en Bogotá, que vivir en Tunja o que vivir en Cali en cuanto a hipertensión pulmonar, y eso lo explicaremos y lo hablaremos ahora más adelante a lo largo de esta reunión. Y eh, basados en una muy buena historia clínica, en un muy buen interrogatorio, en conocer los antecedentes familiares, los antecedentes del niño, pues hacemos un examen físico muy completo. Ese examen físico lo debe hacer un médico con experiencia, idealmente si estamos hablando de niños, todos los niños deben ser valorados por pediatras sí, no idealmente por médicos generales sino por pediatras y esos pediatras nosotros tratamos en el día a día de que tengan la mejor formación y la mayor información sobre hipertensión pulmonar y una vez el pediatra hace la valoración completa e integral pues debe enviar ese paciente a cardiología pediátrica o a pediátrica que son las dos especialidades principales que deben diagnosticar y tratar y seguir a un niño con hipertensión pulmonar hay múltiples causas como vamos a desarrollar ahorita y dependiendo de las causas pues los pacientes van a estar más del lado de cardiología pediátrica o de neumología pediátrica hay causas también que son de reumatología hay causas genéticas y con esto quiero decir que el diagnóstico y el enfoque de manejo lo debe hacer un grupo especializado, no una sola persona, sino que son pacientes que en general requieren manejo inter y multidisciplinario. Quiere decir que varios médicos, varias especialidades deben estar diagnosticando y manejando a estos niños, siempre en cabeza de su médico tratante, bien sea su neumólogo o su cardiólogo pediátrico. Excelente. Doctor Barón, nos gustaría saber qué otras eh, opiniones hay sobre esto y pronto para usted cuál es el mejor método de hacer un diagnóstico de hipertensión pulmonar. Bueno, el doctor Huertas ha hecho un abordaje muy eh, bien dirigido sobre cuáles son los datos clínicos, lo que nosotros llamamos semiología, o sea, el análisis de los signos que indicarían que un paciente tiene hipertensión pulmonar. Pero a continuación de esa historia clínica dirigida, pues lo que nosotros tenemos que hacer es unos exámenes complementarios que nos eh, valoren la condición del niño frente a la enfermedad. Un examen muy simple, fácil, barato, que nos pudiera orientar a, a la presencia de hipertensión pulmonar es una radiografía de tórax, donde nosotros evaluamos el tamaño, forma, eh, eh, distribución, de los órganos del tórax el corazón qué tamaño tiene si está aumentado de tamaño o no y también vemos el, las estructuras del pulmón si están en condición normal o anormal y enseguida eh, el examen que hay, practican los cardiólogos que ahora el doctor Huerta nos podría complementar es un ecocardiograma que es un examen en el cual se evalúa el funcionamiento del corazón y por un método que ellos realizan, los cardiólogos pueden eh, eh, medir la presión de la sangre que va del corazón hacia los pulmones. Esa presión debe ser en, estar en un valor eh, inferior a 40 milímetros de mercurio en, en altura como bota. De tal manera que si determinan que esta presión es alta, estamos definiendo ya la posibilidad que el niño tenga la enfermedad. Ya hay exámenes mucho más complejos, pero a la vez más precisos y que significa un diagnóstico ya definitivo, es la realización de un cateterismo cardíaco. En el cateterismo cardíaco, el cardiólogo introduce una sonda por una arteria del cuerpo, generalmente desde la ingle, van al corazón y miden directamente la presión de la sangre que va hacia el pulmón y pueden determinar si está normal o anormal y medir también... ...las cavidades cardíacas, cómo están funcionando. Eh, esos son los métodos, digamos, básicos... ...pues hay muchas otras cosas que se pueden hacer con los pacientes... ...para evaluar la causa de la enfermedad. Hay eh, estudios en sangre para determinar si, si hay alteraciones... ...en el metabolismo del paciente. Hay estudios también de, del sueño para ver si el paciente tiene trastornos... ...del sueño, como apneas que pueden generar hipertensión pulmonar... Eh, se puede evaluar la parte metabólica, se puede medir también el, el, el, la forma como el paciente responde al ejercicio. Hay toda una serie de exámenes que se pueden hacer, eh, la gamografía pulmonar para ver si hay coágulos en el pulmón, si hay coágulos en las arterias del pulmón. Es decir, hay toda una secuencia de, de estudios que podemos ir realizando de manera sistemática, organizada, de acuerdo a las condiciones del paciente, de acuerdo a los antecedentes, de acuerdo a la sospecha clínica que tenemos. Pero básicamente no podía faltar radiografía de tórax, ecocardiograma y en lo posible si, si hay la tecnología y si hay la forma de hacerlo, un cateterismo cardíaco. Excelente. Entonces creo que todos coincidimos en que es muy necesario que haya un grupo de expertos en niños que puedan dirigir el orden en que se van pidiendo los exámenes, pero que es una enfermedad que va a necesitar de muchos estudios para poder conocer, tanto, eh, digamos, confirmar el diagnóstico como su origen. Por eso muchos de los pacientes se preguntan, cuando van a su seguimiento, qué tipo de exámenes tendrán que someterse, si serán exámenes complejos, si serán exámenes de sencillos y si es necesario hacer exámenes de manera rutinaria para el control de la enfermedad. Entonces, esta vez voy a empezar al revés. Cuéntenos, doctor Barón, qué exámenes de rutina pueden estar sometidos los pacientes ya una vez, una vez tienen el diagnóstico de hipertensión pulmonar. Bueno, como les decía, eh, hay exámenes que son eh, muy importantes para evaluar la condición clínica del paciente. Siempre eh, evaluamos eh, el estado del, del funcionamiento pulmonar. Entonces, eh, uno de los exámenes simples y muy valiosos para evaluar la condición del paciente es hacer una oximetría de pulso, que es un examen en el cual se le coloca al paciente eh, un sensor en el dedito y nos mide la saturación de oxígeno. Ese examen tan simple nos indica la condición del de sistema cardiovascular y cómo está funcionando, pues eh, se refleja en la manera como está oxigenando. El ecocardiograma es un examen que, le, que hacemos de manera eh, sistemática, frecuente, más o menos hacemos ese examen cada seis meses cada año para determinar el estado clínico del paciente. Podemos hacer mediciones en sangre para ver cuál es la condición de, de, de, la, de la sangre del paciente, si los glóbulos rojos están en suficiente cantidad, si hay suficiente hemoglobina, porque eso es muy importante para el transporte del oxígeno al paciente, entonces lo hacemos de manera eh, eh, sistemática. Y eh, también en estos pacientes pudiéramos hacer estudios de cómo está el funcionamiento cardíaco a través de una prueba específica que nos mide cómo está funcionando el corazón que se llama el péptido natriurético atrial, que es una prueba que se les pide a los pacientes para ver cómo está funcionando su corazón. Y muy ocasionalmente se repiten los cateterismos, no es necesario hacerlo de manera secuencial, pero dependiendo de la evolución del paciente, de las condiciones del paciente, se puede repetir ese examen. Eh, Ocasionalmente hacemos gases arteriales pero no es necesario hacerlo de manera rutinaria y hay otro examen que nos mide cómo es la tolerancia del paciente al ejercicio que es la caminata de seis minutos, que es una prueba en la cual le pedimos al paciente que realice una marcha lo más rápido que pueda, lo mejor que pueda en un pasillo largo y medimos la distancia recorrida durante esos seis minutos y medimos también cómo reacciona al ejercicio, si se cansó, si se le bajó la saturación, si se sintió con dolor o molestias en las extremidades, que nos indica cómo está tolerando el ejercicio y es una forma muy fiable y además sencilla y además económica de saber cómo está el paciente. Esas son como las, las básicas, no sé si, si el doctor Huerta nos quiera complementar. Sí, totalmente de acuerdo. En cuanto a las pruebas que hacemos de la parte de cardiología, pues como comentaste ahora, es sumamente importante el ecocardiograma, digamos que el ecocardiograma es una prueba que tiene un rendimiento bastante alto porque nos da información de cómo está el corazón, cómo están los vasos que salen del corazón, cómo están los vasos pulmonares, nos permite saber lo que llamamos unos signos directos y unos signos indirectos de hipertensión pulmonar recordemos que la hipertensión pulmonar es el aumento de la presión de la sangre que va a los pulmones y ese aumento de la presión puede ser por múltiples causas porque esté aumentada el flujo la cantidad de flujo sanguíneo que va a los pulmones, que eso sucede en muchas cardiopatías congénitas o porque está aumentada la resistencia de los vasos sanguíneos que están en los pulmones o que van a los pulmones. Entonces es muy importante la ecocardiograma porque nos permite determinar causas y además saber qué tantos signos y qué tan severa es esa hipertensión pulmonar la ecocardiografía pues debe hacerse siempre en el diagnóstico inicial de nuestros niños con sospecha de hipertensión pulmonar y luego se puede hacer cada tres cada seis meses cada año de forma individualizada digamos que cada niño cada pacientico es un mundo aparte uno requieren un seguimiento mucho más estrecho más cercano otros logramos estabilizarlos más fácil y se pueden ver cada seis meses o cada entonces depende mucho de cada paciente y de la causa. Otro examen adicional importante es el electrocardiograma, que es el que le ponen las chupitas aquí en el tórax al niño para ver cómo está la actividad eléctrica del corazón, cómo está el ritmo cardíaco y este electro también nos puede mostrar algunos signos sugestivos de que la presión pulmonar está elevada. Y como dijimos hace un rato, el cateterismo cardíaco es como el estándar de oro, es como la prueba más importante para el diagnóstico de hipertensión pulmonar, es la que nos dice 100% seguros qué presión pulmonar tiene cada paciente, pero no está indicada en todos los casos. O sea, no todos los niños requieren cateterismo, pero sí un número importante de ellos lo necesitan para aclarar, para confirmar el diagnóstico, para saber la severidad de la hipertensión pulmonar y para descartar causas que no haya sido posible o... Eh, ver por otros métodos como el ecocardiograma, la radiografía de tórax o la tomografía. Otros exámenes adicionales según el escenario, según el caso, puede ser la tomografía de tórax, otra cosa que llamamos el TAC de alta resolución, eh, otro examen que es el angiotag o angiotomografía y pruebas ya más específicas si estamos pensando en causas genéticas o en causas reumatológicas. Entonces Realmente la cantidad de exámenes puede ser muy variable, Dependiendo del tipo de paciente, dependiendo de la causa que se está sospechando y dependiendo de la severidad de cada hipertensión pulmonar que en niños es muy variable. Lo otro que incide mucho es la altura a la cual vivimos. Hay un efecto que llamamos la hipoxia hipobárica y es que la presión de oxígeno es muy distinta a medianas y a grandes alturas comparado con el nivel del mar, a nivel del mar es mucho mejor la oxigenación, es mucho mejor la presión barométrica, la presión de oxígeno y eso incide mucho en los niños con hipertensión pulmonar. Perfecto, creo que hemos hecho un recorrido muy amplio como, eh, y respondemos a la siguiente pregunta que es ¿cada cuánto deben valorarse los pacientes con hipertensión? Y como ya lo han mencionado ambos doctores, pues es algo muy individualizado. Cada paciente según su riesgo, según la gravedad y según también eh, el tipo de, de hipertensión pulmonar va a requerir distintos exámenes, y distintos tiempos de seguimiento. Uh -huh. Entonces vamos a continuar con esta siguiente pregunta, que es una pregunta muy común de los pacientes y es si todos los hipertensos pulmonares van a requerir oxígeno suplementario. Nos gustaría escuchar, doctor Barón, qué opina acerca de esta pregunta. Bueno, muchas gracias. Es una pregunta muy, muy importante porque tenemos que partir de la base que el oxígeno representa un recurso para eh, el paciente, no solo desde el punto de vista de lo que le significa para mejorar su calidad de vida, para sentirse mucho más pleno, mucho más a gusto, mucho más tranquilo pero también desde el punto de vista de que el oxígeno eh, eh, tiene un efecto relativamente terapéutico sobre la hipertensión pulmonar porque el oxígeno ejerce un efecto sobre las arterias del pulmón, relajándolas, abriéndolas y permitiendo que la presión pulmonar baje un poquito. De tal manera que nosotros hemos establecido unos valores mínimos de saturación de oxígeno que debemos cumplir para que los pacientes estén bien. Yo considero, y es más o menos un, un consenso, aunque en esto no hay cifras exactas, que un paciente a la altura de Bogotá debería mantener una saturación de oxígeno, o sea medido por el pulso oxímetro, alrededor de 92%, 94% en promedio. Es decir, queremos que tenga una saturación de oxígeno óptima. Si el paciente por, por sus medios propios, por, por su propia respiración, no logra obtener una saturación adecuada de oxígeno, debe recibir un, un suplemento de oxígeno. Esto es más importante, sobre todo en la noche, porque los pacientes durante la noche tienden a desaturarse más porque el ritmo respiratorio durante la noche es diferente al del día y los pacientes tienden a bajarse la saturación más durante la noche. Entonces tenemos que vigilar si esta saturación durante la noche se mantiene estable, se mantienen valores normales y eh, si no lo logra debería tener un suplemento oxígeno. La respuesta en concreto es que la, los requerimientos de oxígeno dependen de la condición clínica del paciente, requieren de, de la saturación de oxígeno que maneje el paciente. Si es necesario, es ideal tener saturación en un suplemento de oxígeno. Esta es una opción que, que sobre todo en la altura de Bogotá es muy necesaria, es muy importante, pero existe el recurso de que algunos pacientes que requieran pequeñas cantidades de suplemento de oxígeno puedan bajar a nivel del mar y allí obtener ese suplemento de oxígeno que no pueden tener a la altura de Bogotá y de pronto eso les ayude a disminuir un poquito la necesidad de oxígeno. De tal manera que evaluamos cada paciente individualmente, le miramos cuál es su requerimiento, si lo tiene o no lo tiene y si es necesario se lo damos y es un suplemento que es muy importante para su calidad de vida y para mejorar su pronóstico a largo plazo. Perfecto. Esta pregunta para el doctor Huertas puede ser más complicada porque él ve una serie de hipertensiones pulmonares un poquito diferentes. Cuéntenos, doctor, acerca de su experiencia de oxígeno suplementario en los pacientes con hipertensión pulmonar. Claro que sí. Pues muy de acuerdo con lo que dijo el Dr. Luis Barón ahora, complementando esta respuesta, hay niños que tienen otro tipo de fisiologías, de causas, de comportamiento, donde pues tenemos que individualizar todo. La mayoría de los pacientes con patología pulmonar o respiratoria se comportan muy bien con el oxígeno, responden bien a él y tienen indicación si no tienen una buena oxigenación a la altura a la que viven. Ya cuando hablamos de los grupos de niños con cardiopatías congénitos, hay que recordar un grupo donde los pacientes hacen cardiopatías que llamamos no cianosantes, o sea que no se ponen moraditos, pero tienen el flujo sanguíneo de los pulmones aumentado. Esas enfermedades son, por ejemplo, los niños que tienen comunicación interauricular o comunicación interventricular o ductus arterioso persistente. Son problemas del corazón donde hay flujos, hay cortocircuitos del lado izquierdo al lado derecho del corazón y esa sangre finalmente se va en exceso a los pulmones. Esos niños también pueden hacer hipertensión pulmonar pero su forma de hacerla es distinta y es porque aumenta mucho el flujo de sangre que va a los pulmones. Entonces, en estos pacienticos individualizados sí tenemos que eh, limitar un poquito el oxígeno porque el oxígeno dilata los vasos pulmonares y en estos casos se va demasiado flujo sanguíneo a los pulmones y ahí ya sería contraproducente. Por eso es tan importante que estos niños sean valorados integralmente, que su pediatras, un hemólogo pediatra, su cardiólogo pediatra, lo estudie en profundidad, sepa la causa y de acuerdo a eso nosotros somos quienes damos la indicación de si el niño necesita oxígeno o no. No es una decisión eh, del cuidador, ni del papá, ni de pronto el médico que no es el médico tratante, sino debe ser una decisión de su cardiólogo, su neumólogo pediatra o su pediatra tratante ya con conocimiento de base de cuál es la causa de la hipertensión pulmonar, porque como decíamos Existen múltiples causas de hipertensión pulmonar, muchos mecanismos. En la mayoría de los niños con hipertensión pulmonar, el oxígeno es una herramienta útil y en un pequeño porcentaje, como les decía, niños con cardiopatías que tienen flujo pulmonar demasiado aumentado, allí sí es necesario restringir un poco ese aporte de oxígeno suplementario. Uh -huh. Excelente. Bueno, otra pregunta que es muy frecuente en las consultas es si los niños con hipertensión pulmonar pueden hacer ejercicio al igual que los compañeros de pronto de su edad, de sus primos o amigos de la misma edad. Quisiéramos primero preguntarle al doctor Barón si ha tenido alguna experiencia con esta recomendación. Indudablemente que sí, es una parte fundamental que los niños con hipertensión pulmonar sepan cómo se deben desenvolver frente al ejercicio. Volvemos al mismo punto, eh, el ejercicio hace parte de la vida diaria del niño y es parte fundamental de su actividad y, y siempre tratamos de promover que el niño tenga actividad física. Pero esto tiene que tener unas condiciones, la primera es que tiene que ser un ejercicio moderado, a tolerancia del paciente tenemos que aprender a identificar hasta dónde puede hacer el ejercicio el niño, entonces, pues hay que enseñarle a que identifique el niño cuáles son sus puntos máximos de ejercicio que pueda hacer, porque el niño cuando llega al punto máximo va a sentir cansancio, va a sentir eh, palpitaciones, va a sentir mareo. Entonces, identifique eh, en qué punto está hasta dónde puede lograr hacer el ejercicio. Lo segundo que le recomendamos es que sea un ejercicio aeróbico, es decir, de movimientos libres, ojalá al aire libre, donde pueda eh, pues obtener la mayor oxigenación posible y, y con una actividad física que ocupe todos los músculos del cuerpo para que logre una mejoría en su capacidad de tolerancia al ejercicio, ojalá pudiera ganar un poquito de, de mayor capacidad pulmonar a través del ejercicio. Lo tercero es que pues, les eh, enseñamos a que el ejercicio eh, no lo hagan en condiciones extremas, pues es raro que en Colombia esto pase, pero, pero siempre es importante decirle que no pueden hacer escalada a montañas de gran altura, que no pueden hacer buceo, que no pueden hacer ejercicios de competencia o de alto rendimiento sin una supervisión clínica, que tienen que estar siempre vigilados por algún adulto que los observe mientras están haciendo ejercicio para que en un momento dado pueda actuar. Y que eh, correlacione eh, la, la severidad de la enfermedad con la, con la capacidad de ejercicio. O sea, nosotros eh, tenemos unas tablas en las que podemos medir eh, la, el, la el estado funcional del paciente y podemos, a través de esa evaluación del estado funcional y también a través de pruebas como de seis minutos o pruebas de función pulmonar, determinar cuál es la condición clínica del paciente y poderle dar un consejo individual de cómo poder hacer ejercicio. Pero digamos que en términos generales, los pacientes con hipertensión pulmonar, si están bien controlados, si están bien tratados, si están en una fase estable de la enfermedad, pues es benéfico y ojalá eh, necesario hacer ejercicio para que mejoren su condición clínica. Muy bien, doctor Puertas, no sé si nos quisiera complementar alguna cosa más. Sí, totalmente de acuerdo. Nuevamente lo que recomendamos en nuestros niños con hipertensión pulmonar es actividad física leve o leve a moderada. Evitar pues, ejercicios extremos y obviamente no hacer pesas, no ejercicios de fuerza, sino más bien ejercicio aeróbico. Básicamente caminar. Caminar es un excelente ejercicio para estos pacientes. Pueden hacer caminatas de mediano... De mediana distancia, los niños se regulan bastante bien y es un ejercicio que no los va a forzar demasiado, pueden hacer trote suave, pueden jugar fútbol de manera recreativa y por periodos muy, muy prolongados de tiempo, ¿sí? Y lo más importante es que ese ejercicio que ellos hacen sea aeróbico, como los que acabo de comentar, y que sea recreativo. Sí, Obviamente no recomendamos el ejercicio competitivo en ellos ni que vayamos a crear falsas expectativas a futuro, porque hay padres que llegan, ¡ay, pero mi niño será que puede ser futbolista profesional! o lo puedo meter en la escuela de patinaje, entonces tenemos que ser muy realistas, ¿sí? porque el futuro en estos niños, en algunos es bueno, pero en otros desafortunadamente, a pesar de todos los esfuerzos y de todos los tratamientos, pues existe deterioro a futuro, entonces no es bueno que darle falsas expectativas, ni que el niño tenga como plan de vida ser deportista, no simplemente va a tener deportista como parte de sus hábitos de vida saludables, puede hacer actividad física con ejercicio aeróbico leve o leve a moderado y ejercicio recreativo, para nada ejercicio de competición y mucho menos que su plan de vida a futuro sea ser deportista. Perfecto, creo que nos ha quedado muy claro que los niños deben tener algunas recomendaciones especiales en el ejercicio y que es muy importante que las hablen con su médico tratante para que puedan aclarar todas las dudas particulares que puedan tener. Quisiéramos también preguntar acerca de las recomendaciones nutricionales. ¿Los niños con hipertensión pulmonar van a requerir algún consejo nutricional diferente a otros niños con otras enfermedades? No sé si de pronto el doctor Barón quisiera ayudarnos con esta pregunta. Bueno, muchísimas gracias. Es una pregunta muy importante porque definitivamente como en la gran mayoría de las situaciones clínicas de los pacientes, la nutrición juega un papel muy importante. ¿En qué sentido? Los niños con hipertensión pulmonar pues no se apartan de otro tipo de situaciones clínicas y hay pacientes que tienen, por ejemplo, bajo apetito o una saciedad muy rápida por la misma enfermedad, entonces hay que es la dieta eh, de tal manera que puedan recibir los aportes calóricos, o sea, el aporte de energía necesario en forma de alimentos concentrados que tengan alto contenido de energía, como pueden ser eh, algunos cereales, algunos eh, alimentos como aceite de oliva, el aguacate, algunos frutos secos, eh, que pueden aportar grandes cantidades de energía en, en volúmenes pequeños. También hay que tener en cuenta la condición clínica del paciente. Hemos tenido situaciones especiales, por ejemplo, pacientes que eh, tienen ya eh, sobrecarga del corazón y que su corazón no tolera grandes volúmenes de líquido, entonces hay que restringir un poquito los líquidos para que no tengan problemas. En los pacientes que, que están recibiendo eh, algunos medicamentos como los diuréticos, pueden haber pérdidas eh, grandes de de sales, entonces hay que suplementar estas sales y eh, eh, hay otras situaciones especiales que hemos visto como por ejemplo los pacientes que están en estado ya al contrario de obesidad o de sobrepeso y que eso les condiciona eh, una, una limitación funcional, estos pacientes pues hay que restringir algunos tipos de alimentos para que puedan estar bien de cualquier manera, todas estas decisiones también son individuales, hay que mirar cada paciente de manera particular, pero siempre hay que tener en cuenta que estos niños deben tener un consejo nutricional y una asesoría nutricional juiciosa para que se adecuen a sus necesidades individuales y puedan tener una mejor calidad de vida. Doctor Huertas, no sé si nos quiere complementar la respuesta con alguna Sí. Teoría. Realmente todo se resume en tener hábitos de vida saludables, en tener una alimentación balanceada y acorde con la edad. Eh, como tenemos niños de todas las edades con diferentes causas de hipertensión pulmonar, entonces en los recién nacidos y en los lactantes menores de seis meses, obviamente el mejor alimento es la leche materna. Entonces la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses es fundamental, después de los seis meses ya su alimentación complementaria, adecuada, balanceada. En niños mayores, lo que comentaba el doctor Barón, es muy importante darles alimentos que sean saludables, eh, carnes pero sin mucha gasa, eh, el pollo, pescado, sobre todo el salmón, la trucha. Son pescados muy saludables que nos dan aporte de omega 3 y omega 6, que nos permiten un mejor perfil cardiovascular, que nos evitan que se aumente el colesterol malo, los triglicéridos el aguacate es muy bueno también en soporte y hay algunos alimentos que nos aportan lo que nosotros llamamos sustratos, que son sustancias que nos ayudan a que el organismo produzca lo que llamamos nosotros vasodilatadores pulmonares, sustancias que hacen que los vasitos pulmonares no se cierren tanto. Entonces hay algunos alimentos como las legumbres, las lentejas, eh, los, eh, los frutos secos y el pollo, que tienen un poquito más de contenido de esto que nosotros los médicos llamamos oligoelementos, por ejemplo, la L arginina y otras sustancias a partir de las cuales se producen eh, elementos que dilatan un poquito los vasos pulmonares y eso nos puede ayudar también un poquito como manejo asociado en los niños con hipertensión pulmonar. Excelente, muy bien. Bueno, por último esta pregunta, que es muy importante también, y es si hay recomendaciones ambientales para los pacientes que tienen hipertensión pulmonar. No sé quién quisiera empezar en esta oportunidad. No sé. Entonces, pues, vamos a empezar con el doctor no, Huerta no, no, no, ¿sí? Rico. <risa> Bueno, la parte medioambiental es muy importante, sí, es muy importante porque pues hay múltiples causas de hipertensión pulmonar, entonces por ejemplo los pacientes que tienen problemas alérgicos, rinitis alérgica hiperreactividad de los bronquios asma bronquial, pues ustedes saben que necesita un ambiente especial donde tratemos de evitar todos estos elementos contaminantes que pueden afectar sus vías respiratorias entonces son niños que no, pues, no deben estar expuestos al polvo, a la tierra a la contaminación, al humo de cigarrillo, al tabaco ¿sí? porque obviamente son elementos ambientales nocivos que van a generar problemas respiratorios y a la vez los problemas respiratorios van a elevar su presión pulmonar. ¿sí? Lo otro es la altura. Es muy importante eh, determinar a qué nivel de altura vive el niño con hipertensión pulmonar, porque hablábamos ahora acerca del efecto que llamamos hipoxia hipovárica, o sea que la oxigenación es mucho mejor a nivel del mar. Entonces hay pacientes a los cuales les damos la recomendación específica de que no pueden vivir en Bogotá o en Tunja porque a pesar de todo el resto del manejo no ha sido posible mejorar su calidad de vida y su presión pulmonar y un elemento que nos ayuda es que vayan a vivir a baja altura sobre el nivel del mar. Eh, cuando hablamos de altura y de hipovárica, desafortunadamente Bogotá y las áreas aledañas a Bogotá tienen la mayor población en el mundo viviendo por encima de los 2.500 metros de altura, Entonces, realmente aquí pues hay eh, mucho conocimiento por adquirir en cuanto al comportamiento de la hipertensión pulmonar en altura y eso hace que en muchos casos en algunos niños recomendemos que se vayan a vivir a baja altura sobre el nivel del mar, ahora no quiere decir que todos los pacientes, todos los niños con hipertensión pulmonar se tienen que ir a vivir a tierra caliente, no depende mucho de cada caso en particular a algunos les sirve a otros sabemos que no les va a servir y el manejo pues es el manejo de la causa Perfecto Doctor Barón No, pues digamos que el doctor Huertas ha resumido la gran mayoría de, de los factores que, ambientales que pueden influir en estos niños. Yo reforzaría que en la parte mental es decisiva, decisiva, sobre todo en los niños que tienen una enfermedad pulmonar de base. Por ejemplo, los niños prematuros, los niños que tienen displasia broncopulmonar, los niños que tienen apnea obstructiva del sueño, que necesitan pues, un ambiente sano... Y, y nunca sobra decir que la exposición a humo de cigarrillo, tanto activa como pasiva, pues juega un papel eh, muy importante en la evolución de la salud respiratoria de los niños y por lo tanto exponerse a humo de tabaco tanto para el niño que está al lado de un fumador o para el adolescente que ya inicia la curiosidad por probar el cigarrillo o estas otras cosas que están saliendo últimamente, los cigarrillos electrónicos, las narguilas, todo este tipo de cosas, pues no serían convenientes para un paciente con el pulmonar porque eh, la inhalación de gases de cualquier índole, pueden reducir el ingreso de oxígeno al sistema respiratorio y puede generar deterioro de la salud respiratoria, tanto de manera aguda, o sea, en el momento en que está inhalando las sustancias, eh, generaría fa eh, fatiga y, y, y molestias, como también a largo plazo, también pudiera dañar más el sistema respiratorio y, y traer consecuencias a largo plazo. Entonces Yo complementaría con eso, pero todo lo que ha dicho el doctor Huertas es perfectamente válido. Lo otro que quiero adicionar es que pues estamos en época de pandemia, ¿sí? Y entonces debemos extremar todas las medidas de prevención de contagio, pues de COVID-19, y más aún en nuestros niños con hipertensión pulmonar, porque ellos van a ser más susceptibles. Obviamente la hipertensión pulmonar es una comorbilidad que hace que los niños mayores de 12 años deban ser priorizados para la vacunación, que es sumamente importante y es fatal que tengamos un niño con hipertensión pulmonar severa y le dé una infección COVID-19 pues eso es terrible porque nos va a empeorar todas las condiciones y nos va a empeorar su calidad de vida y su presión pulmonar, entonces es muy importante extremar todas las precauciones ante la infección de COVID-19, priorizar la vacunación y en muchos casos pues tenemos que recomendar que siga educación virtual y no presencial para proteger a nuestros pacientes con hipertensión pulmonar de acuerdo, aprovecho para recordarles también de la vacuna a la influenza que es importantísima que la podamos reforzar año a año bueno, creo que hemos dado un recorrido realmente muy completo, interesante acerca del abordaje del paciente con hipertensión pulmonar en la consulta tanto de cardiología como de neumología. Ahora quisiéramos escuchar, ver, leer algunas de las preguntas que han hecho en el chat para que las podamos resolver aquí entre nuestros expertos. Entonces, Patricio Osorio nos pregunta, doctores, ¿por qué la hipertensión pulmonar idiopática? Bueno, esa, pues me, me pido esa respuesta. ¿eh? Bueno, les cuento que antiguamente las clasificaciones de hipertensión pulmonar y todo hablaban de hipertensión pulmonar primaria, ¿sí? Te agradezco, Patricia, por esa pregunta porque veo que estás muy interesada en el tema y muy actualizada porque pues ya no hablamos de hipertensión pulmonar primaria, sino idiopática, idiopática. Y cuando hablamos de idiopática es porque a pesar de todos los exámenes de el... Eh, abordaje diagnóstico, debe ser un escrutinio muy riguroso. No llegamos a saber cuál es la causa de esa hipertensión pulmonar. Entonces, esas hipertensiones pulmonares en las cuales, a pesar de un estudio súper completo, no logramos encontrar cuál es la causa, es la que llegan a ese saco que se llama hipertensión pulmonar idiopática. Si uno revisa la historia de la hipertensión pulmonar antiguamente, más del 90% de los niños con hipertensión pulmonar tenían diagnóstico de hipertensión pulmonar idiopática. Pero ustedes saben que el que busca encuentra. Entonces cada vez los neumólogos, los cardiólogos, los reumatólogos investigamos más, tenemos mayor armamentario, más pruebas diagnósticas pruebas genéticas y entonces muchos de los que antes eran hipertensión pulmonar idiopática hoy ya sabemos la causa o tenemos un diagnóstico genético o es una hipertensión pulmonar familiar o heredada, entonces realmente cada vez hablamos menos de hipertensión pulmonar idiopática y cada vez el porcentaje de niños con este diagnóstico es menor porque ya cada vez en mayor porcentaje logramos determinar cuál es la causa de su hipertensión pulmonar Perfecto muy bien. Nuestra siguiente pregunta es de Wilson. Wilson nos pregunta que si un niño de repente, por hacer ejercicio, le da taquicardia, le sudan las manos, hiperventila, se siente en pánico, ¿qué puede hacer aparte de conectarle el concentrador de oxígeno? Doctor Barón, si nos quiere ayudar con esta pregunta. Bueno, mira, es, un, es una situación clínica bien importante. Eh, yo diría que Aquí hay una combinación de, tal vez de dos factores, un factor netamente cardiovascular, o sea, un desequilibrio en su sistema cardiovascular que lo lleva a esta situación de taquicardia y, y de eh, sudoración. Pero también pienso que, que hay un componente de pronto eh, emocional que hay que regular en, en, en el niño, porque yo creo que... Eh, cierta manera pues hay una eh, percepción excesiva de, de los síntomas que está presentando. Yo diría que de manera inmediata lo que está haciendo es, es válido, hay que normalizar la saturación de oxígeno, hay que subirle un poquito la saturación de oxígeno a ese niño para que se sienta un poquito mejor. Lo segundo es eh, pues tranquilizarlo, relajarlo, tal vez yo, yo lo pondría en una posición sentada, le levantaría un poquito las extremidades inferiores para mejorar el retorno de sangre desde los miembros inferiores hacia el corazón para que el corazón descanse un poquito y se tranquilice, le levantaría la cabecita un poquito hacia atrás y le, le miraría si las fosas nasales están obstruidas o no están obstruidas porque a veces es simplemente el efecto de una obstrucción de fosas nasales pero, pero en él también yo creo que hay que mirar eh, un poquito más a fondo qué puede estar pasando, si de pronto el control que tenemos sobre la enfermedad no es suficiente, si nos hace falta eh, medicación, si nos hace falta eh, eh, moderar un poquito más la actividad física de ese niño si tenemos que hacer un entrenamiento aeróbico de una manera progresiva y no someterlo a un, a un ejercicio eh, inadecuado para él sino que ir poco a poco eh, lo adaptando porque finalmente también en muchos niños hay un efecto de desacondicionamiento físico que se refleja en una serie de síntomas como estos que pudiera indicar que falta de entrenamiento y que falta una adaptación al ejercicio no sé si desde el punto de vista cardíaco el, el doctor Huertas pudiera encontrar alguna otra explicación para lo que está pasando con el niño. Sí, no, totalmente de acuerdo con este abordaje inicial. Eh, estas taquicardias pueden ser de múltiples causas como decías ahora, cardiovasculares, respiratorias, falta de oxigenación y es muy importante también el componente emocional, entonces además de todo lo que se ha dicho pues tranquilizar al paciente, evaluar la parte emocional, esta hiperventilación es que los niños empiezan a respirar muy muy rápido y eso pues es motivo en general, hay que pedirle que se tranquilice que empiece a respirar profundo, ¿sí? que maneje lo que nosotros llamamos un ciclo respiratorio fisiológico, entonces uno inspira, y luego se toma el doble del tiempo para respirar, para sacar el aire y eso se debe conservar porque si no empieza el niño a presentar alteraciones en su CO2 y eso sí que nos trae complicaciones mayores entonces tratar de tranquilizarlo que trate de respirar tranquilo profundo de manera normal que se relaje un poquito que haga lo que llamamos respiración consciente que uno se olvida que está respirando entonces no sea consciente que está respirando respire tranquilo inspire llene bien, bien sus pulmones y expire tranquilo y seguramente con eso el niño se va a calmar, se va a tranquilizar, va a mejorar la taquicardia y el sistema nervioso autónomo que está pues exaltado, que está muy excitado en ese momento, también se va a calmar, se va a tranquilizar. Muy bien, sí creo que coincidimos. Bueno, Wilson nos pregunta también, dice que tal vez no es bueno vacunar a los pacientes con hipertensión pulmonar contra COVID-19 o SARS-CoV-2 por los casos y evidencias de miocarditis. Justo hoy estuvimos revisando esto con el doctor Barón. Entonces, doctor Barón, creo que podemos resolverle esta duda a Wilson. Bueno, aquí me voy, voy a meter en un tema un poquito complicado porque... Eh, realmente eh, lo primero que tenemos que decir y sin temor a equivocarnos es que eh, la vacuna eh, contra COVID-19 es una vacuna segura, efectiva que en millones y millones de pacientes que la han recibido eh, no se han presentado efectos adversos de ninguna clase los efectos adversos que produce son muy esporádicos, muy ocasionales y, y, y seguramente eh, hay que ver eh, situaciones eh, muy particulares de algunos pacientes que pueden tener factores de riesgo para hacer efectos adversos. De tal manera que nuestra recomendación de corazón y realmente muy sincera y muy honesta es que todas las personas deberían ser vacunadas contra COVID-19 eh, y sobre todo ahorita los pacientes que tienen comorbilidades, como es el caso de los niños que tienen hipertensión pulmonar. En cuanto a la posibilidad de que, de que se presenten episodios de miocarditis, estos son episodios que se han presentado de una manera muy, muy esporádica. Eh, hoy estuvimos revisando una casuística de Estados Unidos y eran apenas ocho casos, creo. Ocho, sí, bueno. casos, sí. sí, eran muy poquitos casos. Todos tenían en común que era segunda dosis, o sea que eh, digamos que... En la primera dosis nunca se ha presentado, es con la segunda dosis. Y lo segundo que se, que se vio era que era, eran pacientes más que todo en, en edad de la, de la adolescencia, o sea, eran ya niños grandecitos. Y la evolución clínica de estos pacientes con una pequeña intervención con medicamentos fue en todo caso muy benigna y en cuestión de tres, cuatro días ya habían superado este episodio. De tal manera que no hay que temerle a la vacuna, no hay que satanizarla como una, un riesgo. Al contrario, es algo que nos llegó como una bendición para prevenir muchos casos de COVID-19 que sabemos que pueden tener altísimo riesgo de complicaciones. De tal manera que no se ha identificado... Realmente, cuáles son los factores de riesgo específicos para poder desarrollar miocarditis, pero es una posibilidad muy remota, de muy baja incidencia y no debería ser un, una razón para eh, evitar vacunarse. Así que para el señor Wilson, yo le diría tranquilo, eh, eh, esto se presenta en muy raras ocasiones y casi siempre ha sido entre el segundo y el tercer día, o sea que pues, sería como para estar observando al paciente entre el segundo y el tercer día, si presenta dolor precordial, si presenta molestias en el pecho, si presenta fatiga, si presenta alguna sensación extraña, eh, pues podrías podría eventualmente hacerlo, pero no creo que se presente. No la hemos visto en Colombia hasta ahora, eh, de tal manera que estamos tranquilos en que no creo que sea una situación que nos contraindique la vacuna. Es muy importante que sepan que estos reportes se dan para que los médicos estén alertas, podamos diagnosticar y seguir a los pacientes. Y en este caso, pues es muy importante que lo sepamos para que lo podamos manejar. Pero los siete casos, tanto de Estados Unidos también como de Israel que se han reportado, todos han sido benignos y transitorios. Sin embargo, la infección por COVID ha afectado gravemente a nuestros pacientes con hipertensión pulmonar, cobrando vidas. Por eso no podemos dejarlo a la suerte y además de las medidas de protección personal, si podemos acceder a la vacuna, creo que todos los médicos que cuidamos niños y niños con hipertensión pulmonar estamos totalmente a favor de la vacunación. Totalmente de acuerdo. ¿sí? Yo pienso que la vacunación para COVID-19 ha sido uno de los éxitos de la ciencia. Yo realmente me sorprendí porque cuando empezó la pandemia era menos optimista en cuanto al desarrollo de la vacuna, pensaba que iba a tardar mucho más y realmente fue un éxito haber logrado desarrollar una vacuna eficaz en tan corto tiempo y esta vacuna realmente nos ha permitido y va a permitir salvar muchísimas vidas, disminuir la morbilidad y la mortalidad por COVID-19 y realmente la relación entre el beneficio versus el riesgo va mucho más en favor de administrar la vacuna, como se ha comentado. Perfecto. También nos pregunta A. A.G.R. Guerrero si la hipertensión pulmonar leve en una niña de 6 años se puede curar. Bueno, esta pregunta es muy individual y puede tener múltiples respuestas. Ah, la es la fácil, que cada causa de hipertensión pulmonar es distinta. Una niña de 6 años con hipertensión pulmonar leve El puede tener su de su hipertensión pulmonar y dependiendo de la causa pudiera ser tratable y curable o no. Por ejemplo, si yo tengo una niña de 6 años de edad y la causa es una apnea obstructiva de sueño o es un asma bronquial mal controlada, me estoy metiendo aquí en el campo de mis colegas, pues ese paciente con un buen abordaje y un buen tratamiento se va a curar y es una causa de hipertensión pulmonar totalmente tratable y le va a ir muy bien, ¿sí? Pero si tengo otro contexto donde es una niña de 6 años donde la hipertensión pulmonar no es leve, sino es severa, está en ese saco de los que son idiopáticos y no tienen una causa tratable, pues obviamente el pronóstico es más difícil y es peor a futuro. Entonces, depende muchísimo de la causa y de lo que nosotros llamamos la fisiopatología. Si es leve y es una causa tratable, posiblemente al tratar la causa, la hipertensión pulmonar va a mejorar. Así es. Bueno, muchísimas gracias a todos. Les agradecemos por esos comentarios tan hermosos que nos hacen. Eh, y pues quisiera pues agradecerles por conectarse, decirles que esta sesión va a quedar grabada en Facebook y que pueden verla, repetirla para aclarar dudas y también recomendárselas a personas que crean que puedan estar interesadas. Y a otros pacientes de la Fundación Neumológica que quisieran eh, asistir en otro momento. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube, para que puedan sí. estar al tanto de sí. nuestras publicaciones y el contenido. Y por favor, compartan estos en vivos para que les lleguen a otras personas. Les pedimos por favor que diligencien la apuesta de satisfacción que encuentran en el encabezado del video para que podamos conocer su opinión, podamos saber cuáles son los temas de interés y podamos seguir haciendo estas próximas transmisiones. No olviden solicitar sus citas y controles de la Fundación Neumológica Colombiana. Saben que pueden tener una asistencia ya sea virtual o presencial y que estamos llevando a cabo la atención de nuestros pacientes de una forma muy segura y bajo todos los protocolos de bioseguridad. Muchas gracias por conectarse. Feliz tarde a todos y muchísimas gracias a estos dos excelentes ponentes que tuvimos la dicha de tener hoy al doctor Barón y al doctor Huertas. Gracias, Sara, muy amable. Gracias a todos por asistir. Bueno, muchas, la... gracias, muchas gracias a todos los organizadores, eh, Sara, doctor Barón, saludos a todos y pues estamos atentos a cuidar y a querer mucho a nuestros pacientes por el bien y por el mejor pronóstico para todos. Muchísimas gracias. Muy amables. Hasta luego.